sean bienvenidos nuevamente a su canal pre -video. el día de hoy les estaré mostrando cómo podemos insertar tablas en excel y agregar filtros en estas todo eso utilizando nuestro celular antes de iniciar con este tutorial te invito a suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho y activar la campanita de notificaciones para que sepas cuando suba un próximo video. Quédate hasta el final del video para que te vuelvas un experto insertando tablas en Excel desde tu móvil y también agregando filtros en ella. Si este tutorial te es de ayuda, no olvides regalar un like al final del video, ya que con esto contribuyes a que sigas subiendo más contenidos para ti. Ahora sí, para iniciar lo primero que debemos hacer es entrar a Excel, a nuestra aplicación de Excel en nuestro móvil. Pulsamos. Se abrirá una ventana como esta. Aquí están todos los contenidos que ya hemos trabajado. Aparte de eso, también podemos crear nuevos dándole a este signo de más que está aquí. Pero por el momento utilizaremos este, cómo insertar tablas en Excel. Ahí está abriendo nuestro menú. Este cuadro que aparece es por si queremos agregarlo al inicio de la pantalla, pero le daremos a no. Miren, esta es nuestra hoja del libro de Excel. Ya en esta parte la tengo preelaborada. Ya tengo el contenido que voy a utilizar dentro de la hoja. Este contenido lo dividí en tres categorías. ¿Por qué? Bueno, porque más adelante para la parte de los filtros les estaré dando un ejemplo de cómo se utilizan y para qué sirven los filtros también. Pero para eso iniciaremos con la inserción de la tabla. Para esa parte debemos abrir nuestro menú que está aquí debajo, es este que está aquí. Pulsaremos e inmediatamente se abrirá nuestro menú. Este es nuestro menú, pero antes de iniciar con eso, vamos a la parte de arriba donde está nuestro contenido y lo sombrearemos. O sea, sombrearemos toda la parte que queremos que quede dentro de nuestra tabla de Excel. Para sombrearla simplemente me posicioné en la primera celda donde quería que iniciara y moví esas bolitas que están ahí hasta el final donde yo quería que estuvieran. Abriremos nuestro menú. Ahora vamos a pulsar la palabra que dice inicio. Ahí nos sale este cuadro. Le daremos a insertar. Y ahora le daremos donde dice tabla. Lo primero es sombrear este cuadro donde pregunta si la tabla tiene encabezado. Luego de esto, vamos a deslizar este menú que tenemos aquí debajo para ir viendo las diferentes opciones que tenemos. Miren, aquí están todas las opciones, en eliminar filas, eliminar columnas, eliminar tablas también, pero estamos llegando a la última que es la que vamos a necesitar. Le estoy dando lento para que puedan apreciar mejor. Miren, aquí dice estilo de tabla, ahí es donde le vamos a pulsar. Inmediatamente nos aparecerá este cuadro. En esta parte están todos los cuadros o todas las tablas que están disponibles para nosotros insertarlas en nuestra hoja de serie. Pueden darles el diseño que gusten, pueden ponerles el color que más les llame la atención, quizás el cuadro que necesiten dependiendo de la necesidad de cada uno también pueden hacerlo. Miren esa tabla que elegí, pero si quiero cambiarla puedo volver a estilos de tabla y aquí puedo elegir entonces la que mejor me convenga. Puedo elegir el color que desee de los que están ahí. Le pondré el estilo de tabla con el que me voy a quedar ahora. Sería este. Bajaremos nuestro menú nuevamente dándole a la flechita. Aquí está nuestra tabla. Miren cómo ha quedado. Pero ahora vamos a insertarle filtros. Ahora vamos a ponerle filtros a nuestra tabla. Para eso le daremos a este icono que está aquí debajo que parece un embudo. Y ahí estamos. Filtro de texto o de elementos. Vamos a filtrar textos en este caso. Bien, no sé si pueden apreciar que en nuestra tabla de arriba se agregaron estas flechitas que están aquí. Ven, eso indica que los filtros ya están activados. Acercaré más para que la visualicen. Mírenlas ahí. Ahora sí, vamos atrás. Eso nos da a entender que nuestra tabla ya está filtrada. Ahora iremos a nuestra barra de herramientas nuevamente y elegiremos cualquier palabra de estas que estoy sombreando aquí nuevamente. La sombreo para que puedan visualizar mejor. Pulsaremos el filtro. Ahí le daremos filtros de texto. Entonces ahora vamos a indicar qué tipo de elemento vamos a introducir o qué texto. Vamos a poner contiene, en esa parte, contiene, miren aquí. Aquí nosotros vamos a escribir la palabra que nosotros queremos que filtre, o sea, que busque inmediatamente en el cuadro o en cada parte del cuadro que aparezca. Puse hipervínculo y miren, todas las partes donde aparece la palabra hipervínculo se filtró y solamente me señala o me muestra esa parte, ven. Ahora vamos nuevamente a filtros. Vamos a buscar otra palabra. Pulsamos filtros de texto, mírenlo aquí, y aquí nos sale nuevamente el cuadro. Entonces, en esta parte, lo que vamos a buscar es lo siguiente, no contiene. O sea, lo que nosotros vamos a buscar tiene que poner todo lo que no contenga esa palabra, hipervínculo. En este caso, voy a utilizar la misma palabra, pero que no la contenga en el cuadro. Miren cómo apareció mi cuadro nuevamente, pero excluyendo la palabra hipervínculo. Hasta que ha llegado este tutorial por el día de hoy. No olviden suscribirse a mi canal y dejar sus comentarios. Este es un canal dedicado al aprendizaje. En pre-video encontrarás tutoriales de informática y más, como estos que aparecen aquí. Visita mi canal de YouTube para que puedas ver todo el contenido que tengo para ti. Tutoriales sobre Excel, PowerPoint y Word, que te serán de mucha utilidad al momento de hacer tus presentaciones en PowerPoint, tus trabajos en Excel y Word. Este es el contenido que tengo hasta el momento para ti, pero en la cajita de comentarios déjame saber qué tema quieres que trate para el próximo tutorial. Desde aquí, besos y abrazos a una suscriptora que siempre está muy al pendiente de cada contenido y video nuevo que subo. Se llama Rebeca Mendoza, así que ya tú sabes corazón, gracias por tu suscripción y por tus comentarios.